Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciamos nuestro día, este día martes, en la gracia y en la bendición de Dios. Que el Señor Todopoderoso nos llene su gracia, su sabiduría. Que Dios Todopoderoso inunde de muchas, muchas bendiciones espirituales y materiales nuestra vida y nuestra historia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy hay una santa muy querida también para la Iglesia. Edith Stein, o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una monja carmenita, vive su conversión del judaísmo al catolicismo y retoca toca un tiempo muy duro. Ella muere en el año 1942 en los campos de concentración de Aguis en Alemania. Le tocaba vivir en carne propia el suplicio de la guerra. Señor, danos la gracia y la valentía de perseverar, como esta santa mujer, también nosotros podamos mantenernos firmes. Danos, Señor, fortaleza de fe. Amén. Hoy el Evangelio de San Mateo está tomado, el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 18. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio y les dijo, si ustedes no vuelven a ser como los niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como ese niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este es mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus santos ángeles están viendo su ro están viendo el rostro de mi padre en el cielo. ¿Qué les parece? Supongan, un hombre tiene 100 ovejas, se le pierde una. ¿No deja las 99 en el monte y se va a buscar la pérdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por los 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre Celestial. No quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es el más importante en el reino? Una pregunta que nos lleva a pensar en, en la fama. ¿Quién va a ser el ministro de Hacienda? ¿Quién va a ser el jefe de las Fuerzas Armadas? Ese tema, queridos hermanos. ¿Quién, quién va a tener el puesto más importante en ¿Será que vamos a entrar al reino? Podríamos preguntarnos, yo no sé usted como este querido hermano. ¿Será que usted va a entrar? ¿Será que yo voy a entrar este padrecito? Usted que me está escuchando y viendo a esta hora del día. Señor, danos la gracia de mantenernos en el camino. Que antes que estar pensando en quién es el más famoso, quién es el más importante. Pensemos si vamos a entrar, si estoy haciendo lo que agrada a Dios, si lo estoy buscando con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor, en tus manos nos ponemos. Bendice nuestro día, bendice nuestra jornada. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, mis queridos hermanos.